Gracias, señora presidenta. Las dos preguntas eh, se refieren, son eh, diferentes una de otra. Una se refiere exactamente. Eh, a la valoración que realicen las medidas adoptadas por el Gobierno en relación a los posibles eh, impactos a, acumulativos de los cuatro subproyectos de extracción y almacenamiento de gas previstos en las mediaciones del Parque Nacional de Doñana, esa sería la primera. Y la segunda, las medidas adoptadas para, desde el año 2015 para dar cumplimiento a las recomendaciones de la, eh, la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza respecto a la estación biológica del Parque Nacional y una mejor evaluación del estatus y la marcha del ecosistema y los atributos eh, claves de declaración de valor universal. Gracias. Gracias, señorías. Señora Secretaria de Estado. Gracias, Presidenta. Señoría, en respuesta a su pregunta sobre la recomendación 3... Eh, me remito a lo recogido en la contestación escrita del pasado mes de enero, en la que indicábamos que los cuatro proyectos a los que se referían han sido sometidos a evaluación ambiental de conformidad con la normativa comunitaria y nacional. Insistiré luego, pero estos cuatro proyectos no son subproyectos, no son la desagregación de un proyecto mayor. Bien, al contrario, lo que son es el resultado de integrar varios proyectos en uno de mayor envergadura, cada uno de los cuales un total de cuatro tiene su propia declaración de impacto ambiental. Evaluación de impacto ambiental que ha sido objeto de una investigación por parte de la Comisión Europea que ha, incluido, que ha concluido sin que se aprecie vulneración de las directivas comunitarias. Por lo que respecta a la recomendación número cinco, en el sentido de ampliar la actividad investigadora de la estación biológica debo indicarle que la estación depende del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en todo caso, la investigación y su seguimiento es sin duda una prioridad absoluta para todos los implicados en la gestión de Doñana eh, desde el año 2005, los trabajos de investigación y seguimiento coordinados por la Estación Biológica de Doñana se han mantenido, por tanto, en este sentido, de forma ininterrumpida, tal y como se ha trasladado al Comité del Patrimonio Mundial recientemente, y como usted misma apuntaba, la investigación en Doñana se coordina por la Estación Biológica en base a unas líneas prioritarias de investigación, que son las que marcan los documentos de planificación del, del espacio natural. Durante 2005, año de la misión de seguimiento de la, de la UICN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se desarrollaron 74 proyectos de investigación, 15 proyectos de seguimiento y cinco prospecciones, todo ello según los datos soportados por la Oficina de Coordinación de la Investigación de la Estación Biológica. Y en la, en la actualidad hay además siete líneas de investigación que se mantienen abiertas y que agrupan a su vez 93 proyectos que están activos. Todos estos proyectos, en cuanto a su orientación, responden a las prioridades que marca el CSIC dentro de sus competencias y eh, quiero destacar también, por su importancia y para el, para el Parque Nacional, el programa de seguimiento de procesos y recursos naturales del Espacio Natural Doñana, que confina entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía y que desarrolla el equipo de seguimiento de procesos naturales de la estación junto con el personal del propio Espacio Natural de Doñano. Gracias. Gracias, señoría. Señora secretaria de Estado, tiene la palabra la senadora Mora. Muchas gracias. Respecto a la primera pregunta de la evaluación de los impactos acumulativos, a pesar de lo que nos ha dicho, señora secretaria de Estado, eh, la UNESCO nos ha afeado que no sepamos que, parece, que parezca que no sepamos hacer evaluaciones de impacto ambiental y de hecho, en, la, en el informe de la misión doñana de del 14 al 17 de enero de 2015 del comité de, de la UNESCO se nos dice expresamente pues que urgía asegurar estos efectos acumulativos. Eh, obvia, parece que los cuatro subproyectos estuvieran en zonas totalmente diferentes del Estado español, como si estuviera uno en Galicia, otro en Cataluña, eh, otro en el País Vasco y otro lo tengamos en, en Andalucía están todos absolutamente conectados por tuberías, absolutamente conectados y son todos partes de un proyecto. Y no solo nos lo estaba diciendo la UNESCO, y nos afea precisamente el que no sepamos parece ser evaluaciones de impacto ambiental, sino que el proyecto piloto que teníamos abierto en la, en la Unión Europea, pues también hablaba de no realización de adecuada evaluación de posibles efectos acumulativos Y la Junta de Andalucía, de hecho, en los informes que remite al proyecto piloto, vienen a decir lo mismo. Eh, bueno, parece que obviamos la legislación ambiental, estatal, autonómica, comunitaria, que nos obliga a todo eso, Ramsar y, y UNESCO, y realmente esto eh, parece la utilización, por hacerlo muy llamativo, estamos obviando, parece que estamos utilizando el subsuelo de doñana como una bombona eh, de butano y nos parecería, sin embargo, una burrada esto de trocearlo en trozos para poder hacer estas evaluaciones, eh, nos parecería una burrada si esto mismo se hiciera debajo del subsuelo de la mitad Rocío o debajo de, de la Alhambra, y son igualmente eh, patrimonio de, de la humanidad. Respecto a la, a la segunda pregunta, a la recomendación eh, Ransa respecto, la recomendación respecto a la estación biológica de Doñana… Eh, lo que se pide en la recomendación 5 es que eh, se amplíe la actividad investigadora de la estación biológica. Eh, la verdad es que eh, lo que preguntábamos exactamente es qué medidas se han adoptado para reforzar esta actividad. Nosotros pues no cuestionamos eh, la... La importantísima labor investigadora, pero lo que se solicita precisamente es esta ampliación. Eh, y nosotros apostamos por esto y lo que preguntamos que se ha hecho al respecto, porque además todos los recortes han afectado a la estación biológica y ha habido grandes recortes eh, para la estación. Eh, Hablábamos en la primera pregunta de la importancia ambiental y ecológica que tiene el frente marino del espacio natural de Doñana, y es una realidad que no tiene eh, mucha atención, no hay un conocimiento grande del medio marino del Golfo de Cádiz, y esto ha llevado, por ejemplo, a que eh, la explotación solamente se haya focalizado en la explotación comercial y las rutas marítimas. Sin embargo, esto ha tenido consecuencias muy graves en cuanto a la conservación del entorno, a la superficie marítima marítima protegida y a las afecciones y amenazas sobre los ecosistemas. Esta sería, por ejemplo, una labor muy importante que podría desarrollar la, la estación eh, biológica de Doñana y que además facilitaría muchísimo la protección de los hábitos costeros y de Doñana en su conjunto. Eh, entendemos que lo que se está pidiendo también en esta recomendación, eh, en cuanto al refuerzo presupuestario, pues, supone, entre otras cosas, recuperar la inversión que se ha perdido en la, en la estación. Gracias. Gracias, señoría. Señora secretaria de Estado, cuando quiera. Gracias, presidenta. Bueno, en cuanto a la primera parte de la pregunta, yo quiero aclarar um, que la evaluación ambiental, los técnicos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente sí saben hacer evaluaciones ambientales. Y yo, desde luego, como secretaria de Estado, las trato con todo el rigor con el que me consta que se hacen y en este caso como en todos los demás eh, la evaluación ambiental se ha ajustado eh, como no podía ser de otra manera muy en contra de lo que decía su señoría no puedo estar de acuerdo en eso en, a la normativa nacional y a la normativa comunitaria e insisto el pilot que citaba que abrió la comisión la abrió la comisión está cerrado eso está cerrado porque han comprobado que no ha habido ninguna vulneración de la normativa Respecto a los proyectos que denomina subproyectos, en la actualidad se están llevando a cabo cuatro proyectos de extracción y almacenamiento de gas en el entorno del parque. y Se ha llevado a cabo la tramitación de esos proyectos conjuntos de, acuerdos con, de acuerdo con el equivalente de, de la actual declaración ambiental ordinaria, e insisto, siguiendo siempre estrictos criterios técnicos y con el mayor rigor. Eh, por tanto, hay cuatro proyectos de tal magnitud que cada uno ha sido objeto de una evaluación ambiental completa y específica. Pero es que, además, en cada uno de estos proyectos los técnicos han considerado oportuno, precisamente para contemplar los efectos sinérgicos acumulados, hacer llamadas de unos a otros. Estos cuatro proyectos, insisto, no son, eh, técnicamente no se considera así por parte de los técnicos eh, cuyo criterio yo, desde luego, respeto plenamente, no son la desagregación de un proyecto mayor, sino, por el contrario, son el resultado de integrar varios proyectos de envergadura menor que se integran en uno y que todos ellos se someten a una evaluación específica, considerando, además, las interrelaciones entre unos y otros. Eh, recordar también que los primeros pasos de estos proyectos se dieron en el año 2010, que fue cuando se formuló la declaración de impacto ambiental del primer proyecto, el proyecto conjunto de la zona marismas occident occidental, Marismas B1. Los otros tres proyectos son posteriores y han seguido su tramitación con posterioridad, obteniendo sus días de proyecto conjunto en el año 2013. Eh, entendemos que… Mmm, se ha actuado correctamente desde un punto de vista técnico eh, y no se ha planteado en este momento ningún procedimiento eh, judicial en contra de lo, de lo actuado por el ministerio. Eh, e insisto, la comisión abrió una investigación eh, que cerró cuando verificó que la normativa se había cumplido. Respecto al ámbito de la investigación, yo tomo nota de sus comentarios. insisto que eh, la investigación es competencia del Centro Superior de Investigaciones Científicas, que no está escrito... Eh, al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. En todo caso, eh, tomo nota. Insisto en que se viene manteniendo una, un, un, por parte de la Estación Biológica de Doñana eh, un trabajo investigador desde hace muchos años y que las líneas que se siguen para ello son las que, marcan, eh, las que marca, obviamente, el CSIC. En todo caso, en el ámbito del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, recordar sí que el organismo autónomo Parques Nacionales tiene, un, tiene también un programa de investigación propio desde el año 2012, que ha financiado ya 22 proyectos por un importe cercano a los 2 millones de euros. Y, por otro lado, el Parque Nacional de Doñana se ha beneficiado, además, de muchos otros proyectos que, abar que abarcan varios parques o el conjunto de la red de parques nacionales y que suponen más o menos otro medio millón de euros. Insisto, eso en el ámbito de parques nacionales que contribuye, aunque es eh, obviamente de un impacto más reducido. En particular, en el periodo de, desde, 2005, desde 2015 hasta ahora y en el ámbito del organismo autónomo Parques Nacionales, se han desarrollado cuatro proyectos por un importe de cerca de 300 millones de euros. La estación biológica es el centro responsable de dos de ellos por un importe superior a los 175.000 euros. Nada más. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, también eh, felicitar a la secretaria de Estado por su nombramiento. Eh, esta pregunta eh, me aparecía agrupada con la siguiente. Eh, voy a renunciar a la 167, eh, porque la voy a dar por contestada, eh, pero sí que mantengo la siguiente agrupada. La ciento, a ver, que no veo, 169. La que mantengo es la de eh, la que pregunto sobre las medidas adoptadas por el Gobierno desde el sí. año 2011 sí. en eh, la recomendación de la visión RANSAR de asesoramiento número 70 sí. a lo de importancia internacional Doñana. Sí, la que acabo de leer. Y, y retira cuál? Eh, vale, pero... Eh, retira es la, la anterior. Mantiene. Ya, esa ya está retirada, no se preocupe. Ya vale. retirada. Pues la que la que mantengo es esa, que, en la que habla que al final, pues lo que pregunto es. Eh, ¿Qué medidas han adoptado para que las diferentes Administraciones eh, elaboren una propuesta consolidada y única para la protección de la zona marina del Parque Nacional de Doñana? Muchas gracias, presidenta. Señoría, espero no confundirme de pregunta, porque yo tenía… Una tramitación agrupada de dos, pero. Uh -huh. Bien, si me quedo, por tanto, con la, la, la área marina. Sí. Uh -huh. eh, vamos a ver. Eh, voy a empezar con la recomendación 7 sobre actuaciones en el proyecto Doñana 2005, que de todas maneras sobre el cual respondimos efectivamente. Eh, hablaba ahí de la ejecución de la segunda fase de la restauración del arroyo del partido. Uh -huh. Yo quiero. Quiero recordar que se ha finalizado la construcción y están funcionando las dos estaciones depuradores de aguas residuales de Almonte Rociana y de Bolullos Par del Condado, con la consiguiente mejora de la calidad del agua y actualmente está en fase de redacción un proyecto cuyo objeto es la restauración del tramo desde la Matanza hacia el norte del, del partido. Eh, respecto a la recuperación y restauración de la marisma de Rocío, quiero recordar que a finales de 2015 este Gobierno, a través de la Confederación Geográfica del Guadalquivir y por un importe de 49,8 millones de euros, adquirió la finca de los mimbrales. Eh, y Esta adquisición es la que va a permitir realizar un proyecto de restauración hidrológica forestal para restituir la red de drenaje natural y restaurar su cubierta forestal, naturalizando así las aportaciones a la marisma del rocío. Por otra parte, en cuanto a la restauración de la vegetación de eh, los arroyos y riberas de la comarca de Doñana, recordar que a finales de 2015 la Confederación del Guadalquivir terminó de ejecutar la recuperación de la funcionalidad del caño travieso y la permeabilización de la marisma, con una inversión de 4,3 millones de euros, esta actuación ha logrado mejorar, por un lado, la deficiencia de las aportaciones de los cauces superficiales y, por otro, ha contribuido a mejorar la permeabilidad entre el río Guadalquivir y la marisma. Como ya he mencionado, también está proyectada eh, la restauración hidrológica en la zona de la finca de los mimbrales. La Comisaría de Aguas de la Confederación, en el marco de sus competencias, eh, ha venido realizando desde el año 2011 actuaciones diversas en los arroyos de los municipios del entorno de Doñana. En cuanto a la restauración del caño Guadiamar en su tramo norte no se ha realizado actuación al respecto porque fue descartada por los técnicos, pues las aguas eh, habrían llegado a las marismas serían aguas de escorrentía del riego que podrían contribuir a aumentar la contaminación. Por tanto, no se ejecutó esta actuación contemplada en principio. Y sobre el estudio de la situación de los arroyos y riberas vertientes a la marisma y deslinde dominios públicos, estado ecológico de las riberas, propuesta de restauración y actuaciones para evitar la erosión. Quiero recordar que actualmente se está realizando un estudio del arroyo del partido precisamente para valorar el funcionamiento de la actuación de Doñana 2005 con el objetivo de diagnosticar problemas y proponer soluciones. En cuanto a las expropiaciones de propiedades privadas del caño Guadiamar, no se llegaron a realizar, porque la Comisión Científica decidió que las soluciones estudiadas no garantizaban la recuperación de la funcionalidad del caño. Y respecto a la adquisición de las fincas Garrido y Cerrado Garrido y restauración de la superficie objeto de conectar con la zona del Lobo y Caracoles, no es una actuación que esté contemplada en Doñana 2005. En cuanto a la recomendación, 14 eh, en la pregunta, además, le pido disculpas, porque en la pregunta que se remitió no se incluía por error información sobre esta recomendación por la que su señoría se interesaba. Yo, a este respecto, lo que quiero es manifestar la total disposición del ministerio para trabajar eh, en esta propuesta. Como, sin duda, conoce su señoría, esto es un espacio natural, por lo tanto, está gestionado por la Comunidad Autónoma de Andalucía y debe ser la Junta de Andalucía quien haga llegar, en su caso, una, una propuesta de ampliación al ministerio. En cuanto a la posibilidad de incluir la ampliación como sitio de patrimonio mundial y sitio Ramsea, lo mismo, máxima disposición del ministerio para analizar conjuntamente la propuesta que traslade la comunidad autónoma. Muchas gracias. Gracias, señora secretaria de Estado. Señoría, tiene usted la palabra. Eh, muchas gracias. Eh, a ver, sobre la recomendación 14 me ha parecido entender que lo que viene es a echar un poco balones fuera, eh, porque lo que nos viene a decir que es la Junta de Andalucía la que eh, debería eh, incluir eh, la ampliación del espacio eh, marino de protección eh, sería la que la tendría que realizar. Sin embargo, eh, el Estado puede hacerlo ampliando el parque nacional y lleva como seis años sin mover, eh, sin mover el tema. Realmente creemos que es un, una cuestión de bastante importancia. De hecho, el que solamente hará un área marina protegida de 4.000 hectáreas, cuando se está haciendo una propuesta de ampliarlo hasta las 80.000 recogiendo precisamente eh, la UNESCO y Ramsar, eh, la, la propuesta que hacía Oceana eh, creemos que es de, de bastante importancia y de hecho nos preguntamos, sí que nos gustaría que nos explicara por qué en realidad no han hecho nada o, que, o la pregunta exacta es eh, cuáles son las medidas adoptadas para llegar a este acuerdo, que es lo que se le pide, además en la recomendación eh, 14, que lleguen ambas Administraciones a un acuerdo y bueno, eh, por su lado sí que, sí que se puede hacer. Es bastante importante porque eh, bueno, la plataforma continental en esa zona es bastante extensa y el el ecosistema de Doñana pues depende precisamente de ello. El, los hábitats son de alto valor ecológico, eh, hay especies en grave peligro de extinción y sabemos perfectamente que esa zona, la del Golfo de Cádiz, tiene unos problemas de sobreexplotación, también eh, de los recursos, por la pesca ilegal, destrucción de, de hábitat. Y, y, bueno, pues sería muy importante y, y para la zona y para Doñana el que se ampliara este espacio. Aparte, yo creo que es de recordar, y es uno quizás sea uno de los motivos por los que no se le mete mano a esto, y es que bueno, hay una esencia de control en la gestión de, de la pesca. y De hecho, pues tenemos una condena del Tribunal de Justicia Europeo precisamente eh, por no respetar, por no, por no controlar lo suficiente eh, las tallas mínimas legales. Pensamos que es de vital importancia y una recomendación que nos lo dice. Eh, entendemos que, hay, que son ya varios años en los que no se realiza ninguna actuación al efecto. La pregunta sigue encima de la mesa. Realmente, la Administración, el Gobierno sí que puede hacer cosas y, de todas formas, que lo tuviera que hacer y de, para la ampliación de este área eh, protegida marina, se tenga que poner de acuerdo, que es lo que pide la Recomendación 14, de acuerdo con la Junta de Andalucía, la cuestión es qué es lo que están haciendo al respecto para poder llegar a este acuerdo. Gracias. Muchas gracias, señoría. Eh, señora Secretaria de Estado, tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Señoría, efectivamente, el Gobierno puede y debe hacer cosas y las viene haciendo desde que el Plan de Doñana 2005 se aprobó en el año 99. Retomando el asunto concreto de la Recomendación 14 sobre la propuesta consolidada y única para la protección de la zona marina de Doñana, no es que queramos o no queramos hacer, es que un espacio natural es gestionado por una comunidad autónoma. Entonces, obviamente, nosotros tenemos disposición para trabajar en una propuesta consolidada, pero la propuesta consolidada debe partir de la Administración competente. Es un tema de reparto competencial. Eh, creo que, además, eh, consta en el ministerio un escrito del año 2012 de la Junta de Andalucía en el que manifestaba. Está realizando estudios para plantear esta propuesta homogénea, esta propuesta homogénea de ampliación. Escrito que, de hecho… Eh, por ser emitido por la Administración competente, el ministerio lo trasladó a la secretaría de Ramsar. Eh, el plan de añana 2005 se aprobó, como yo decía, en el año 99. Incluía una relación de actuaciones a llevar a cabo para restaurar eh, áreas amplias de la marisma degradada y para recuperar los procesos naturales en las cuencas fluviales de los, de los distintos afluentes. El Ministerio, desde entonces, ha venido trabajando en el desarrollo de todas estas actuaciones, que han abarcado desde la construcción de depuradoras en poblaciones del entorno de Doñana hasta la restauración de arroyos que vierten a las marismas, además del desaterramiento de cauces o la naturalización de hábitats alterados por el hombre, entre todos. Todo ello con las aportaciones de la Comisión Científica. Por tanto, sí se ha trabajado y mucho en los últimos años en el desarrollo del plan Doñana. Se plantearon en un principio 11 actuaciones, con un presupuesto de 90 millones de euros. Eh, se han hecho... Una serie de modificaciones que contaba antes en mi primera intervención a instancias de, de los organismos científicos y, al final, se han realizado nueve actuaciones con las modificaciones señaladas. Hay una más que está en ejecución hasta finales de, de este año y, en total una inversión de 175 millones de euros. Han pasado ya casi 20 años desde la aprobación de este plan, que se desarrolló en un ámbito como es Doñana, donde la morfología y la dinámica son especialmente cambiantes. Nuestra, la interpretación, nuestra, nuestra consideración técnica en este momento es que conviene ahora, después de todos estos años de 175 millones de euros de una serie de, de actuaciones de restauración ejecutadas, echar la vista atrás, evaluar el resultado de todo lo que se ha llevado a cabo, ver en qué punto estamos y plantear una nueva relación de actuaciones a futuro, que dé continuidad al plan que se reclama en la Recomendación 7 de la misión Ramsar y que esté lo más adecuado posible a la situación actual. En este sentido, el programa de medidas del Plan Hidrológico del Guadalquivir, que aprobó este Gobierno, incluye el desarrollo de la nueva propuesta Doñana 2021 que precisamente irá dirigida a la recuperación de las masas asociadas al espacio Doñana Norte y Oeste. El objetivo de Doñana 2021 será, precisamente, evaluar la puesta en marcha de nuevas actuaciones de restauración hidrológica en el estuario, en especial en la margen izquierda del Guadalquivir, así como mejorar o seguir mejorando el conocimiento y la gestión de las masas de agua del entorno del espacio natural de Doñana. Todo ello en el marco del compromiso de este Gobierno de avanzar en la protección y conservación de Doñana, como venimos haciendo desde hace muchos años y seguiremos trabajando en ello. Gracias. Muchas gracias, señora secretaria de Estado. Están viendo ustedes que soy. Gracias, señora presidenta. La pregunta concreta al Gobierno es si eh, se ha comprometido a abandonar de manera definitiva los planes de degrado de profundización del río Guadalquivir. Gracias. gracias, señoría. Señora secretaria de Estado, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Señoría, eh, respecto a su pregunta voy a remitirme en esta primera intervención a la contestación trasladada el pasado mes de enero. El vigente plan hidrológico de la demarcación hidrográfica del Guadalquivir, aprobado por Real Decreto 1 2006 de 8 de enero, incluye dentro de su anejo número 8 un resumen de las nuevas, las nuevas modificaciones físicas en aguas superficiales o alteraciones en masas de agua subterráneas que pueden dar lugar a las excepciones previstas en el artículo 4.7 de la Directiva Marco de Agua. Dentro de las modificaciones o alteraciones consignadas en este 8 se citan las asociadas al dragado de profundización del canal de navegación del puerto de Sevilla. Esta actuación podría afectar en concreto a cinco masas de agua cortas de la isleta Merlina, Punta del Verde y Vega de Triana, cortas de los Jerónimos, los Olivillos y Fernandina, la Mata La horcada, la Esparraguera, Tarcia y la desembocadura del Guadalquivir, Bonanza. El actual plan hidrológico... No ha considerado la actuación de dragado como una medida básica o complementaria que permitiera la consecución de los objetivos medioambientales asociados a las diferentes masas de agua y alcanzar una protección adicional de las aguas. Deberán tenerse en cuenta las conclusiones del dictamen de noviembre de 2010 de la Comisión Científica para el Estudio de las Afecciones del Dragado del Guadalquivir, prevista en el condicionado de la DIA, la Declaración de Impacto Ambiental, y que puede consultarse en la página web del ministerio. Esta fue la respuesta que remitimos a su señoría y que ampliaré y trataré de ampliar en el segundo turno. Gracias. Senadora Mora, tiene usted la palabra. Sí, muchas gracias. La verdad es que me gustaría eh, escuchar una respuesta un poco más concreta, porque la pregunta es clara. Si se comprometen o no abandonar de forma definitiva el dragado de profundización del río Guadalquivir, o sí o no. Eh, la cuestión es que la recomendación 6 de Ramsar eh, dice expresamente que se paralice el procedimiento del, del dragado. Hay un informe de la Comisión Científica que habla expresamente de la necesidad de la paralización y que no se lleva a cabo por, eh, porque puede suponer unos perjuicios irreparables, precisamente para Doñana. Y, de hecho, el Tribunal Supremo en una sentencia anuló... El, la previsión del dragado dentro del Plan Hidrológico de Demarcación del Guadalquivir del año 2009-2015, y, sin embargo, eh, el Gobierno lo vuelve a incluir en el siguiente Plan Hidrológico eh, del 2015 al 2021. Eh, sí mm, han dejado caer en, en prensa en fecha 2 de diciembre del 2016, el que parecía que le respondían al Consejo de Participación un informe que elevaban a la UNESCO, en la que parecía que sí que se iba a paralizar este proyecto. Nos parece un poco bochornoso que la UNESCO, precisamente, eh, venga a decir eh, a España eh, que, si seguía con ese proyecto, pues se nos iba a sacar, precisamente, de la lista de Patrimonio de la Humanidad, eh, precisamente por, por este tema. Eh, parece que dicen que lo han hecho, es lo que un poco eh, dejan caer a la prensa, pero la verdad es que jurídicamente la cuestión sigue exactamente igual, no vemos nada contundente que nos haga entrever, y por eso la pregunta, sí o no, si se eh, sigue con este proyecto o se rechaza inequívocamente. Y, de hecho, para que esto fuera así, pues lo que debería de aparecer es, eh, con hechos, actos jurídicos claros e inequívocos, que se renuncia a este proyecto, que se modifique el plan hidrológico, precisamente, que además la anterior anulado por el Supremo, que se acuerde el archivo de existimiento y caducidad del proyecto y que se publique en el BOE que, por supuesto, no se incluya ninguna partida en los presupuestos. Eh, me gustaría realmente, porque creo que es de vital importancia, eh, que la pregunta fuera clara y nos dijera sí o no a la, al, al abandono definitivo del plan de dragado. Gracias. Gracias, secretario de Estado. Tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. Señoría. Ya lo hemos dicho, pero yo lo reitero con toda claridad y de hecho consta en el informe sobre estado de conservación del Parque Nacional de Doñana y seguimiento de la decisión del Comité de Patrimonio Mundial 39COM b 26 que se remitió a la UNESCO el 29 de noviembre de 2016 y que se puede consultar en su página web. Lo cual lo, lo puede cotejar más allá de mis afirmaciones. En todo caso, el proyecto actual no cumple con las condiciones que se establecieron, que estableció la DIA en su momento y, por tanto, el proyecto actual no puede ejecutarse. Ni hay ninguna intención de ejecutarlo porque no cumple con las, con las condiciones que estableció la DIA para ese proyecto. Eh, como yo decía, esto se incorporó en, en el informe remitido a la UNESCO. En el informe también se indicaba que con los antecedentes conocidos, especialmente las conclusiones de la Comisión Científica, los fundamentos de la sentencia del Tribunal Supremo, que citaba... Eh, su señoría, el posicionamiento del Comité de Patrimonio Mundial y la valoración del órgano de participación y el órgano de gestión del espacio natural de Doñana, el proyecto pre presentado no se autorizaría. En lo referente al Tribunal Supremo, efectivamente, anuló la medida del dragado incluida en el plan hidrológico del Guadalquivir. Aprobado por Real Decreto 355/2013, porque, no, porque este plan no incluía la justificación del mismo para favorecer el acceso de buques mayores a los que actualmente pueden entrar en el puerto de Sevilla. En el plan hidrológico de segundo ciclo de la cuenca del de Guadalquivir se recogieron las modificaciones necesarias para cumplir con la sentencia del Supremo. Eh, recordar además que este plan es fruto del consenso y entre otros, entre otros muchos eh, respaldos contó con el respaldo de la Junta de Andalucía. Eh, yo insisto y vuelvo a manifestar que el proyecto debía observar unos requisitos que estableció la DIA, eh, la Declaración de Impacto Ambiental en su momento, y que no observa, y por tanto ese proyecto no puede llevarse a cabo. Finalmente, eh, eh, quiero indicar aquí que, según me informan, aunque eh, no está en el ámbito de competencia del ministerio, pero sí en el de puertos, creo que en el proyecto de presupuestos 2017 de puertos se ha suprimido el proyecto de dragado de profundización. Gracias. Gracias, señoría.